Estamos siendo, siendo fantásticos, fenomenal, excelente no lo que matando con la granadora En fin No tengo ni idea, no me he sentido nada de esto Ah la madre, el tío estaba campeón en el coche No muerte, muere muerte, wow, un cuatro. ¿Qué es La barra de oro Ahora es que viene la barra de oro me queda nada más hacer 20 kills con movimiento. Y me fallo todos los tiros, mientras tanto. A fallarse todos los tiros, bro. A fallarse todos los tiros, bro. Empezamos, empezamos excelente. Qué mal, bro. Qué mal, empezamos. Qué mal. Ok. Granada para que se sí. nope, acerque. No, siguen ahí. La no ha cambiado, ¿verdad? Ay, qué mal, que mal, que mal este arma que lleva bro, la van, este tío lleva la van pero oh, no me dejó tan bueno me voy para acá, no? yo no, me voy a ir para acá no? ok, fp 6 bajada empezamos con el fuego de los cojones esa es la peña ahora Estamos con el fuego bro, de los cojones, de verdad eso es, es la gente con el fuego pero pero vamos a ver qué está pasando, no me tengo metiendo ni a Peter Vamos a ver bro, pero este tío tiene la más suerte del mundo Vamos a ver Pues nada, vale, empezamos ahí. muy mal Pues nada, no me voy a una puta aquí, llevo 3 y nada más Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien lo estamos haciendo Estamos haciendo fantástico, fenomenal, excelente Bueno, estoy matando con la granada ahora en fin, bueno Mate a gente ahora, que ¿sí puedo Venga, otro a ver, tengo tengo eh, no tengo más A por aquí, por aquí A me un bombardero Y muere otra vez el Walbon Vamos a ver, Tiene una granada por allá, porque me dejen de molestar No he a nadie con la granada, excelente. Aquí hay uno, muere mata He a otro, que aparece por la espalda Creo que el una fucking crazy un enemigo no? me muevo por acá no está ese tío, hay 3 campeones excelente, lo hago en el ¿sí no estoy bien yo no tiene ya no sé me en esta parte, pero, bro, porque cuando tengo el muro tan rápido, este tío dura tanto, no cambié de arma pero pero que es esto? no matan a nadie Ah, que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda mierda que mierda pues nada la peña está donde estoy every time Vamos a ver si lo voy a dejar a ver bueno que bueno si que aquí. tu aqui hay mucha gente Están todos campeando bro. Están todos detrás de una esquinita campeandito eso es lo de moto y de todos en de el skin de atrás el yugo no bro, cuando quieran lo matamos, ¿no? Cuando quieran, ¿no? Porque el no, debe estar tocado bien. Pues nada, mis amigos aparecieron en este momento y me mataron a este tío que estaba ahí. Pero no bueno, puedo salir de aquí tampoco. No puedo salir de aquí. Oye, ¿tú, tú, tú, tú? Ahora bien, por estar campeando, no, amigo. No campes. What the fuck, la granada de fuego. Vamos ahí, más de fuego, a Mis granadas no me el fuego Mi granada no matan. eh. Aleluya. Aleluya. La madre que lo caría. En fin, mi granada, No es el mejor partido, la verdad. No es una partida mejor. Pero bueno, que la mate. Esto está aquí campeando aquí arriba Era obvio que iba a morir, no sé para qué subo Vamos a ver Yo voy a atacar No hay nadie Bien, doble pero triple con donde me matan Este, Vete, el vivir No, compa, está muerto Aquí hay el censura que aquí arriba, cerca, ¿no? Ah, oh, nada No Espero que lo mate, no lo mata, bien excelente Un una Qué mal Sí que estuvo mal Vamos amigos, yo confío en ustedes En mi partida está siendo muy malo Pésimo no, lo siguiente Me apañado a ver si me mató a alguien Una doble, es de no te voy a meter ese tipo que me mató no me he sentido nada de esto, a ah, la madre el tío estaba campeando en el coche muérete, eh, muérete, muere, igual, wow, un 4k no? lo matas, tú estiste muy bien, no sé si es un perro, es un malo, ¿Es mentir, no entiendo lo que está haciendo para que me tengo una arena por ahí, vine. acabo de hacerme una triple matando a un amigo, porque excelente eh, van a tirar un cañón, me tiro por aquí, ¿Tengo por aquí? ¿Tengo que bueno, es si este sí había alguien ahí campeando, gracias ¿no? no sé jugar bien El mejor equipo en este mundo, jugó bien Acá andes, genial, movimiento, movimiento. No veo a nadie. Las FPS super bajos, no, lo siguiente. FPS más bajos del que ¿verdad? Definitivamente con la mejor forma de las claves. Sobrevivir lo más que se pueda. Bueno, desbloqueado el hora. Vamos a ver. Vamos a ver el hora. ¡Oro! ¡Qué guapo! y el oro! ¡Uy! Vamos a si no muero como un tonto Simulante No hay nadie por aquí No, pero... Veía esa caja moviendo si sí, no hay nadie ¿Qué hay que aquí? ¡Uy! ¿Dónde la peña? Ok, bien bien Ya, da igual, yo puedo hacer la kills como me da la gana No veo no a nadie... A la madre, la gente aquí muere, no sé por qué Esto es lo único que es, es un infierno, porque solo tengo en juego. Hasta que morí, después de un siglo Es que esto es solo juego, bro Los de míos están más bajos que el coño No parte parkour Ah, que no, lo... la gente yo no entiendo, bro Esto es un juego artificial. Bro. Esto no es un juego, esto es un... Este no es un juego de matar, este es un juego de fuego artificiales Pero bueno, desbloqueé el oro Y eso es lo que cuenta lo demás no interesa, muy bien. A ¡Ah, la madre, salgo yo, <risa> lol, what the fuck. Pues muy bien, salgo yo. 1, 2, 3, 4. Y va a salir la quinta, ¿no? La quinta, ah, no sale la quinta. Pues GG, very, very good. Ah, muy bien. Yo no creo que salga, no me hice nada de 15. Nada, no salgo, GG por el equipo sí.